Muy buenas a todos amigos de YouTube Hoy les voy a enseñar un video muy interesante Es en cuanto al asistente de Alesa A veces queremos saber el clima durante una semana Con nuestro asistente Porque podemos buscar en cualquier aplicación y ver durante 14 días Eso está excelente Pero con nuestro asistente podemos preguntarle Diciendo la palabra mágico Por ejemplo, Alexa eh, Dime el clima extendido y el asistente lo que hará es que nos dirá la temperatura durante una semana y si estará especialmente nublado o no. Entonces, para hacerlo, vamos a nuestra aplicación de Alesa, lo vamos a hacer en la 2. Lo vamos a hacer en el dispositivo, tanto como en la aplicación de Alesa. Entonces, como primero lo vamos a hacer con la, la app, a Lo vamos a hacer con el dispositivo. Vamos a cliquear aquí donde dice Tab o sea, Clima extendido. Clima extendido. Este es el clima para los próximos 7 días en San Pedro de Macorís, domingo, 86 grados Fahrenheit y cielos parcialmente soleados. Lunes, 86 grados con cielos muy nublados. Martes, 87 grados e intervalos nubosos. Miércoles, 85 grados y cielos parcialmente soleados. Jueves, 86 grados y cielos mayormente soleados. Viernes, 86 grados y cielos parcialmente soleados. Sábado, 87 grados y cielos parcialmente soleados. Entonces, ahora vamos a probar con el asistente. Alesa. Clima extendido. En San Pedro de Macorís, para los próximos 7 días, domingo, 86 grados Fahrenheit, y cielos parcialmente soleados. Lunes, 86 grados Fahrenheit. Entonces, para no cansarle, esa es la manera de cómo ver el clima extendido en su dispositivo de Amazon Alexa. Alexa, para. Esa es la manera de cómo ver el clima o escuchar el clima durante 7 días de manera extendida en nuestro asistente de Alexa. Eso era todo. Cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del video.